En el distrito de Cochñipata, por ser eh, un clima bastante cálido con una riqueza y biodiversidad de hospederos de mosca y de la fruta, los hospederos potenciales que tenemos en este valle son el sahuinto, también llamado guayaba, la, el pacay, las ingas, también las arnonas, eh, también el cacao es un, un hospedero pero secundario y eh, nuestro producto bandera que viene a ser la yuca, ¿no? Efectivamente eh, no produce, sí, bien es cierto, una pérdida económica ya que no este, invade a la raíz, pero sí a las vallas y pueden ser causantes también de ciertas plagas. Las especies que hemos encontrado en este valle se tiene la anastrefa estriata, la anastrefa propia de, de las guayabas, la anastrefa distinta, propia de, del pacay, las ingas, la anastrefa Palipidensis, que también está en las granadillas de monte y frutos nativos. La Annona, también es atacada por la Anastrefa estriata. Y la Anastrefa serpentina, que ataca los zapotes, básicamente. ¿no? Y la Manijoti, que está. En las yucas, también como la tomoplagia y la toxotripana, que es, está atacando las, a la papaya, básicamente. En cuanto a la población de moscas de las frutas, estamos medidos por las trampas oficiales de Senasa, ¿no es cierto?, junto con este índice de evaluación que es el mosca trampadía. Entonces, haciendo la evaluación constante semanalmente, nuestras poblaciones de mosca de la fruta, de manera general, están entre baja y media, básicamente. La relación que tiene este microcentro de Cosnipata con el equipo de campo es clave porque te da este índices que te va a permitir tomar decisiones oportunas para la implementación de estrategias, tales como controles culturales o controles químicos. Dependiendo la captura, en estas trampas oficiales, si tenemos, por ejemplo, mayor a 20 capturas, obviamente vamos a necesitar un control químico pero si tenemos poblaciones bajas, menores a 10, tenemos que intensificar nuestras labores culturales. Entonces la relación que tiene el microcentro de operaciones con el equipo de campo justamente viene a ser los ojos del control o la columna vertebral que nosotros realizamos, las actividades en campo y justamente mide o evalúa la eficacia de los controles que venimos realizando.